Estaba sentado en la terraza del café cuando vi que su corbata azul se volvía negra. Él solo lo notaría al llegar al casa. Ramón Gómez de la Serna, greguerías.